¿Cómo estáis? Uy, qué... Hola, galones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este episodio, estamos en Golden Memory 2. Bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar la primera noche, pero es la última porque es que esto es solo la demo y solo es una noche. Y es de Golden Memory 2, que es el juego que le hemos jugado. Juego de Memory, pero solo de Master, desde el original no lo jugamos. Jugamos la de, como el juego, pero de Mira esto: un ascensor. Un ascensor muy grande, con mucho espacio. ¿Qué pasa si doy botón? No pasa nada, y suena como un ruido. ¿Puedo poner un código? No. Quedo. Mmm, no hay nada más, a ver. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, ya he salido. Hello. ¿Ah? Hello, can you, can you hear me? Sí, que te Hello, puedo I escuchar. Have, uh, that's, that's uh, office, tengo que hacer? Ah, tengo que cliquear en eso. Y tengo que ir ahora. En esta, ...en esta habitación. Pues sí que hay muchas luces verdes. ¿Qué estás diciendo? Que tengo que ir a un sitio... ...pero es per per por aquí. Vale. ¡Oh! Oh, con control puedo iluminar A ver Vale ¿Dónde están las cámaras? Mira, ahí abajo, vale Oh Mira, Ahí está, ahí está tres animatrónicos Son como Freddy, Bonnie, chica Pero son distintos ¿Hay más? ¿O oh, es que son los únicos? Creo que son los únicos, eh No veo casi nada ya que en, mi, en vuestra pantalla se te da bien, pero es que mi pantalla... ¡Oh! ¡Es el Spring Bonnie el Dead, de Golden Memory 1! O sea, de los que... de los del 1, que nosotros... Lo, yo lo jugué. ¡Seguro! ¡Mira! Ahí está el Spring Bonnie y el Fredbear, están como rotos, y ahora sale tres nuevos animatrónicos. Ahí están todos, ¿vale? y va a venir alguien, puede venir alguien por aquí o es que eh, solo pueden venir por aquí oh mire esto es esto reparar el sistema de la cámara eh, y reparar el reparar este sistema eh, animatrónico vale Desde aquí no veo ni... casi nada en, ¡Oh! Se ha movido uno Voy a mirar Vale, no... Ah. Se ha movido ahí Es el primero que se ha movido ¿Dónde puedo verla ahora? ¡Dos de la mañana, tío! Es la primera noche y la última Porque... Es la demo, pero Yo sabía jugar para la gente que le gusta este juego Porque hay gente que le gusta Y que quiere verme jugando no, pero yo sí sé cómo activar a los animatrónicos, que lo sepáis. Si sí, sí, aparece uno, por ahí tengo que hacer una cosa, pero es que con cada uno hay que hacerlo distinto. Estoy... Free, eh, ahí... el otro Fred. En realidad sí me sé todos los nombres. Estos son los soy... Esto es soy Bonnie, este esto estoy chica, si lo veis ahí... Bueno, ya se ha movido. Y el otro Freddy es como Toy Freddy Y él. Y el, el Spring Bonnie ese es el, el, el viejo Spring Bonnie Porque es como que está roto Y se ha quedado viejo Lo más importante es mirar para los dos puertas se... ¡Oh! Y está Bonnie está a punto de venir así darle, si aparece Freddy tengo que darle a esto otra vez, jodines es que si aparece Bonnie, estoy Bonnie también le tengo que hacer eso No y no Vale ya se han ido todos El Spring bunny A el de Spring Bonnie El viejo Tengo que No dejar de iluminarle Si sí me acuerdo Estoy observando Por si ahora Oh Toy Chica está a punto de venir Ah Toy Chica no puedo parar De iluminarla Vale Es el primer toy Que De animatónico esos de toy Que Eh se supone que hay que dejarlo iluminar. ¡Oh! Hola, Spin Bonnie. Te echaba de menos, eh. Qué buenos tiempos. Hay Freddy y Bonnie están a punto de venir. Bueno, Freddy estoy Toy Bonnie y Freddy están ahí. ¡Ah! Oh. Tome, corre, le doy. Toy Freddy está a punto de venir. Son las 5 de mañana. ¡Qué fácil! No es tan difícil, ¿eh? Es súper fácil la demo. ¡Oh! Y no mira. Mira, mira si sí, aquí, pues si está Toy Freddy. Porque Toy Freddy está. ¡Oh! Oh, espere, le tengo que dar dejar dado con esto. ¡Oh! estoy Freddy! Le doy con esto. Te tengo que darle esto para poder que se va hacer que se vaya. Vale, no hay nadie. No sirve sí, las cámaras mucho porque. Bueno, pero yo solo tengo puesto esa cámara para saber si quién es el que está a punto de venir de los sois. Y así puedo saber cuál de ellos está a punto ¡6 de la mañana! ¡Ya está! O sea... Oh, o salido como ahí... Ah. ¡Ostras! Eso, eso no me parece una buena... ¡Fin de la demo! ¡Pero tío, qué poco! Gracias por jugar... Bueno, espero... Ese... Eh, espero que saquen pronto el juego entero El juego completo Porque ha estado chulo, pero... Ha sido corto, porque es una demo. O sea, claro. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros. Y... Adiós.